Y llegó el momento de ella, llegó el momento de Andrea Versalles y el mundo del tenis. Por eso le vamos a dar la bienvenida a la tarde del Magazine, Andrea Versalles Porque claro, el mundo del tenis tuvo mucho, mucha movida y ella lo sabe todo. Bienvenida a la tarde del Magazine, andre ¿Cómo va? Hola, Cari. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vos? Bien, muy bien. Con mucho trabajo, con mucho tenis, con mucho partido por suerte, así que bueno, mucho para contarles a nuestros oyentes. Me encanta te escuchamos. Bueno te cuento que la semana pasada estuvimos cubriendo que nos habían acreditado en el torneo de Hamburgo en Alemania eh, bueno, fue un torneo que se realizó, digamos, dentro del, del cuadro de la pandemia eh, normalmente bien una de los, de TP500 que se hizo dentro de la gira europea y finalmente, bueno, eh, no estaba el único argentino que iba a participar, era Diego Schwarzman, pero como había llegado a la final del Gran Slam de Roma, uh -huh. perdón, del ATP Mil, de, eh, perdón, de corrijo, ¿no? Del ATP 1000, sino del Master 1000 de Roma. Te tengo tengo todos los términos en la cabeza. Todo. Master 1000 de Roma. <risa> como había llegado a la final, que llegó agotado, que salió finalista, eh, recordamos a nuestros oyentes, eh, bueno, decidió bajarse porque tenía de Hamburgo, porque no tenía que recuperar su cuervo como para poder jugar un gran slam como es este Roland Garros. ¿Cuál es la diferencia? Que un ATP 250... Una TP500 se juega a tres sets, los Grand Slam, los Masters se juegan a cinco sets, o sea, si ganas los tres, primero bárbaro, pero donde perdés uno tenés que llegar hasta el final y son agotadores realmente. Así que bueno, finalmente terminó este domingo, el ganador fue el ruso Andrei Rulev, que superó nada menos que a otra promesa, Estefano Tsitsipas, el griego, por 6-4, 3-6, 7-5, y en doble se consagraron los australianos John Pierce y Michael Venus, que vencieron por 6-3 y 6-4, a dos a, una, a otra gran dupla que está jugando en Europa, que es Iván Dodí y May Pavik. Mm -hmm. eh, bueno, terminó ayer, pero en paralelo... Eh, a, ayer mismo comenzó eh, la primera ronda del de gran slam esperado el gran slam parisino de Roland Garros ¿qué fue lo más destacado de todo esto? pues se jugó la quali tanto para hombres obviamente, cuando para mujeres y tuvimos la, una noticia excelente que fue el ingreso al cuadro principal de Nadia Podoroska quien hacía dos semanas había salido campeona en Francia eh, Está imparable Nadia, se ganó los tres partidos porque para llegar al cuadro principal hay que jugar la cual y que son tres partidos. Ganó los tres partidos y como si esto fuese poco, ayer jugó la primera ronda de de Roland Garros y también ganó solamente en 54 minutos a la belga Gritminen por 6-2 y 6-1. Próxima rival es la rusa Julia Putzunczewska Bueno, me toca todo difícil hoy eh, Que es <risa> una rival en el puesto 60 Pero bueno eh, Nadia, está, ya te digo, ya con el hecho de haber Ingresado al Al cuadro principal De Roland Garros en tenis femenino Es algo maravilloso Para la Argentina eh, La última Argentina que había ingresado Roland Garros fue En el 2013, Paula Ormaechea, uh -huh. eh, En dos oportunidades la última fue en el 2013, pero desde entonces no hubo ninguna tenista argentina que haya podido ingresar. Y bueno, nadie lo está logrando, es imparable. Genia total. Está, es una genia total. Bueno, te cuento que eh, los argentinos que están jugando, eh, son o sea, son cinco argentinos, que son Guido Pela, eh, Federico Delboni, Federico Coria, eh, Diego Schwartzman. Eh, y Juan Ignacio Londero. Te cuento que ayer gana, el único que perdió fue Del Bonis, que le tocó justo contra otro argentino en el sorteo, contra Londero. Londero le ganó a Del Bonis y Schwarzman eh, le ganó al Serbio que Manovic por 6-1, 6-0 y 6-3 y eh, Fede Coria también avanzó, le ganó a Jason Jung 7-5, 7-6 y 7-6 y pasaron a segunda ronda en este momento está jugando Guido Pela en un partido muy parejo en el cual van, eh, son cinco sets, uno lo ganó Pela eh, está ahí lidiando en la cancha y bueno, recién empieza, ganó recién Rafa Nadal eh, bueno, es un, estamos empezando Tenemos 10 días de Roland Garros Así que vamos a ir en la semana eh, Contándole todo un poco En cuanto al marco del coronavirus Bueno, eh, habían dictaminado Que se iba a jugar con público Que el público iba a ser cinco mil personas Por... 5.000 personas El ingreso por estadio eh, Que el Philippe chatler Está divino O sea, yo, igual pueden ver los partidos Porque los están transmitiendo por ESPN Bien. Eh, lo, los principales, así que lo pueden ver. Y eh, dos, tres días antes de comenzar, el gobierno francés, man, eh, como un rebrote en Francia, eh, envió un comunicado a la organización en el cual podían entrar solo mil personas. O sea, eh, mil personas con la gente, eh, digamos... Porque algunos periodistas muy pocos fueron acreditados, gente de la organización, hay que restarle a esas mil personas. Así que prácticamente cuando vean los partidos van a ver que los estadios están vacíos, Ahí no hay nada de gente por el tema de, de bueno lo que está pasando en Europa por el rebrote. O sea, Tan la cual. cantidad admitida de, va día a día eh cómo se está, así que bueno, está bien, una buena decisión porque me parece que 5000 era como una cantidad impresionante a, a cómo había, a cómo subió, digamos, este los casos de COVID-19, ¿no? Tal cual, sí. una barbaridad. Eso, bueno, acá también, no sé si estuviste escuchando la radio, sí. estuvo hay un Pinamara fase 3, volvemos para atrás, hay sí. 232 casos. Sí sí sí sí sí sí sí está bueno ustedes les sostuvieron la situación bastante bien porque los primeros tres cuatro meses había dos o tres casos Tal pero cual. bueno lo que pasa que cuando el virus circula eh, bueno nos dirán mejor los del programa que le mandamos saludos a nuestros compañeros de salud radial no Tal cual. este Está acá, acá en Capital ni te cuento, Karina. Acá en Capital es algo impresionante, impresionante. Así que bueno, eh, tenemos que esperar por lo menos eh, en el, el desarrollo europeo. Eh, están, este, se puede ver algo de deporte, algo de tenis. Los que se animan a viajar, los que están jugando y bueno, y los argentinos que nos están representando en el mundo, que nunca se van a olvidar de este año por el tema de, de la pandemia. Así que bueno. Esas son las, las novedades del tenis. Y déjame que tengo que felicitar a un argentino que ganó en Rumania. Mira. Tomás Echeverri, ganó un Challenger en Sibiu y le ganó eh, al suizo Mark Andrea de Schussler por 7,560. Así que, bueno, son argentinos que, te vuelvo a repetir, se animan a viajar corriendo el riesgo. O sea, están jugando, traen trofeos y bueno, yo al igual a la que más veo relajada es a Poderoska. Por el otro día vi que estuvo haciendo una declaración, este yo me estaba medio preocupado por el tema del COVID, la verdad que dijo que él estaba, está muy contento de estar en Europa, pero realmente lo preocupa. En cambio Podorosca viene más relajada, las mujeres somos más relajadas. Me parece que sí, los hombres se preocupan más. Pero también son las que más se cuidan, ¿eh? Hay una estadística que, que las mujeres somos las que más nos cuidamos. Ah, sí, sí, sí, seguro, seguro. Así que, bueno, vean los partidos. Igual nosotros desde la fanpage vamos a ir subiendo algunos resultados más relevantes para que se sepan, pero no dejen de ver porque realmente eh, para mí y para creo que la mayoría de gente que, que, que nos gusta el tenis, Roland Garros es el, es el gran slam del año. Tal cual, tal cual. Bueno, Andrea, gracias por toda la información que vas a ir trayéndonos esta semana, en estos 10 días, ¿no? De lo que dura el torneo, así que vamos a estar atentos a la fanpage. Bueno, perfecto. Bueno, Cari, entonces nos estamos eh, hablando. Por favor, no dejen de seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook. Estamos en todos lados. Estamos. <risa> ah, y aparte en Instagram subimos eh, Del Potro. No tocamos el tema de Del Potro. Ah, el mensaje del Potro está en nuestro Instagram. Sí. sí, yo por el fondo que vi no aclaró, pero para mí que está más cerca de ustedes, que está en Candil. Puede ser, me parece que sí. Algún día, Andrea, <risa> tenés que venir, ¿eh? A, a cuando cuando no se me... pueda, obviamente, venir a poder este cómo es eh, hacerle una entrevista a Del Potro en su lugar, de origen. Oh, imagínate lo que sería, me encantaría, pero te me parece que te voy a tener que ir con una compañera del equipo que es fan de Del Potro, con Delfina. Me parece que sí, vas a tener que ir con ella. <risa> <risa> bueno, Andrés, saludos ahí a todo tu equipo y nos estamos hablando el próximo lunes, pero vas a estar ahí activa en las redes sí. sociales totalmente, un beso grande para todos y cuídense, vos también besote, chau Salud. chau así pasó Andrea Versace nuestra corresponsal del mundo del tenis, no te pierdas nada estamos en pleno torneo y ella te informa de todo, ya venimos quédate en el magazine www.mix-medio-magazine.com